Hey chicos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal. Debo decir, estoy muy contenta de empezar este video como vlog porque hace tiempo que no hacía este tipo de videos y bueno también estoy feliz porque el día está muy bonito y también porque empieza el Lima Fashion Week, el Leaf Week, así que como ya pueden estar imaginándose, los voy a llevar conmigo para que vean toda la locura detrás del del backstage y cómo nos preparamos para salir. Así que voy a, ir a almorzar ahorita porque mi ensayo es el de más temprano. Tengo que estar puntual, así que nos vemos más adelante en el video cuando les esté mostrando más cositas. Bye! de la pasarela de la pasarela de modo de compañía <risa> Yeah ¡Dale!